Hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Este video es un eh, video muy especial porque hay mucha gente que me lo pidió. Yo hice en su momento dos videos, eh, uno... Eh, sobre el 12 de enero del 2020 que pasó algo especial en el cielo y otro lo hice el 21 de diciembre del 2020 estamos hablando de hace tres años atrás o sea estamos hablando del año 2020 y dije en ese momento que se abría al planeta algo muy pero muy especial entonces, eh, mucha gente me estaba pidiendo este video que está en mi canal de YouTube pero yo ahora lo que hice fue recortarlo porque fue un vivo que había quedado muy largo y se perdía lo esencial que era qué sucedió en el cielo en Greenwich y Ecuador, ahí donde se junta Greenwich y Ecuador, o sea, el centro del planeta, ¿sí? ¿qué ocurrió el 21 de diciembre del 2020 a las 12 del mediodía? Que fue el solsticio de verano para el hemisferio sur y de invierno para el hemisferio norte. Eh, ¿Y por qué debería interesarte? En realidad esa parte de por qué debería interesarte te la voy a explicar en el final del video. Entonces te invito a que veas todo este video y en el final nos volvemos a encontrar y te explico por qué debería importarte. 21 de diciembre del 2020 a las 12 del mediodía en 0 eh, grado de Greenwich y Ecuador. ¿Sí? En ese momento, no siempre ocurre así, en ese momento fue el momento en que Júpiter y Saturno estuvieron más cerca que nunca a partir de ese momento empezaron a separarse lentamente bien entonces casi nunca se Si yo les había prometido para la próxima clase en vivo les voy a traer les voy a hacer eh, de eh, ...la carta de la anterior vez que se puso... ...que, que estuvieron en conjunción, o sea, en el 2000... Eh, y, ...y de alguna otra más. Entonces les decía... ...que Júpiter y Saturno... ...hayan iniciado una etapa en que cada 20 años van a ser conjunción en un signo de aire esta vez en acuario en el 2040 en Géminis en el 2060 en Libra y así durante los próximos 200 años eh, marca toda una eh, etapa del planeta no marca nada más que a lo personal desde el año 1821 excepto una excepción que hubo en 1982 después todas las otras conjunciones o sea las nueve conjunciones desde el año 1821 las hicieron en signos de tierra. ¿sí? Tauro, Virgo o Capricornio. De hecho, a eso se le llama eh, lo que fue el desarrollo de, de lo industrial, eh, el desarrollo de... Eh, del capitalismo, del materialismo, de lo material, porque estos tres signos, los signos de tierra, se caracterizan por ser materialistas, por lo material, ¿sí? Eso no quiere decir que sean malas personas, ¿sí? Nada. <ríe> Porque a veces eh, tenemos relacionado en el psiquismo que ser materialista es ser mala persona, no, nada que ver. ¿sí? Eh, todos necesitamos tener un perfecto equilibrio, o sea, ese sería el ser humano perfecto, sin errores: eh, un perfecto equilibrio entre los cuatro elementos: ¿sí? fuego, tierra, aire y agua. Eh, no todos los tenemos, a algunos nos falta uno, a otros nos sobra demasiado de otro, ¿sí? como a mí me sobra demasiado juego y entonces meto la pata por, por ser demasiado impulsivo. Eh, por ejemplo, eh, o el caso de IVA, por ejemplo, que ella tiene Sol en Géminis y Ascendente en Leo y entonces nada el aire de géminis aviva ese fuego eh, perenne ese fuego que no se apaga de leo eh, y la hace así de pasional como es ella eh, sí entonces eh, a lo mejor ella lo que tiene que hacer es conectarse más con el elemento agua con el elemento tierra sí eh, sobre todo eh, eh, las personas así eh, son eh, suelen ser como decía que es muy desinteresada eh, en el mejor sentido de la palabra desinteresada de lo material sí eh, y entonces eh, ella necesita conectarse con lo material, al igual que yo, necesito conectarme con lo material. Por eso a veces lo que es material nos cuesta tanto trabajo, ¿sí? Porque nada, porque estamos en otra cosa, en forma natural. Y eso no está bueno, ¿sí? Y, y estar conectado, o sea, en las cartas que tienen demasiado tierra que están conectados únicamente con lo material, y lo único que les importa es lo material, tampoco está bueno. ¿Sí? Creo que se puede entender. Ahora, cuando se dan estos procesos, como se dio el 21 de diciembre del 2021, del 2020, perdón, 21 de diciembre del 2020, en el que... Eh, estos dos planetas empiezan un ciclo de 200 años eso nos afecta de distintas maneras a todos los seres humanos del planeta eh, es decimos eh, m transgeneracional o sea, es, se transmite a través de las generaciones ni siquiera es generacional porque son 200 años entonces así como vino esta etapa desde el año 1821 en el que el mundo fue dominado por, las, eh, por lo material y así eh, las crisis eh, económicas, las guerras por, eh, por, por las tierras, por el poder, por la expansión territorial. Eh, ¿sí? Acuérdense, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial tuvieron que ver con, eh, con que había eh, algún loco que quería eh, ser el, el, el dueño del mundo sí, de la tierra eh, el, la pelea el, eh, eh, la pelea era por una porción de tierra por apoderarse de la tierra en esa pelea por apoderarse de la tierra en vez de eh, Sentir tanto amor por la tierra ¿sí? pues Ya que, que estábamos en una etapa de tierra Sentir tanto amor de avivar la tierra eh, El ser humano se fue yendo hacia El, eh, el destruir la Pachamama ¿sí? eh, Porque la verdad que una guerra yo, Siempre digo, en los 80 empezaron, yo me acuerdo que era adolescente, y eh, empezaron con que los aerosoles, eh, por la cantidad de gente que usaba aerosoles para eh, desodorantes, para eh, los mosquitos, para lo que sea, ¿sí? eh, estaba afectando la capa de ozono. En realidad, lo que afectó la capa de ozono son la cantidad de guerras que hubo en estos últimos 200 años y con armamento cada vez más eh, danino, que, que hace más daño al ecosistema. ¿sí? Eh, entonces, o sea, la bomba de Hiroshima tuvimos... Eh, eh, cosas que realmente afectaron a la Tierra, a la Pachamama. Bueno, eso fue porque Júpiter y Saturno durante esos 200 años hicieron conjunción cada 20 años en signos de Tierra. Entonces el interés que creaban en las personas tenía que ver con lo material. ¿Sí? Ahora empieza una etapa muy especial. Una etapa que la podemos comparar con la misma etapa que empezó en el 1226. ¿Sí? O que si nos vamos más atrás que empezó ...en el año cero con Jesucristo. Y no estoy hablando de Jesucristo, no estoy hablando de religión, sí, quiero aclarar eso. O sea, nada, son etapas, etapas astrológicas, ¿sí? La famosa estrella de Belén, se su que supuestamente vieron los tres reyes magos... ...que se suponen que eran astrólogos, por eso el 6 de enero se festeja el Día del Astrólogo... ...gracias a todos los que me saludaron... Entonces, ahora, en esta parte sí van a tener que creer en mí porque, ya les digo, no les hice la, las otras cartas. Ya se las voy a hacer, se los juro, se los prometo. <ríe> y, y, y vamos a irlas viendo. No es... Normal, no es común, no es para nada eh, convencional. Yo no sé si ocurrió alguna otra vez en la historia de la humanidad. Fíjense lo que les estoy diciendo. ¿eh? No digo que no haya ocurrido, digo no sé si ocurrió exactamente lo mismo en algún otro momento de la historia de toda la humanidad, desde hace 15, 20, 30 mil años atrás a la fecha, no sé, no lo sé. Lo que sí sé es que desde 1226, que estuvo, desde 1226, eh, 226 hasta el 1400 estuvo haciendo conjunciones en signo de aire del 1400 y pico al 1600 en signos de agua eh, no, perdón en eh, aire, eh, agua, sí después eh, eh, fuego y después tierra y ¿sí? ahora de vuelta vuelve a ser en aire eh, desde 1226 a la fecha, por lo menos, nunca había pasado en este contexto. Fíjense que el punto de mayor cercanía ¿sí? fue, ustedes saben, Greenwich y Ecuador es... El ombligo del mundo. No hay tierra ahí. Hay agua. Es muy cerquita a la costa africana. Pero es agua esa unión de los dos. Es el ombligo del mundo ese. ¿Sí? Donde se une ese eh, paralelo y ese meridiano. Eh, por razones que tienen que ver con la naturaleza, ¿sí? En ese momento, lo más cerca que estuvieron visto desde la tierra, ¿sí? fue a las 12 del mediodía. Y era justo el momento exacto en el que el sol entraba al signo de Capricornio. Y como fue a las 12 del mediodía, entraba a la casa 10, la casa del brillo y del destino. Pero además, este sol estaba haciendo una conjunción cerrada con Mercurio Mercurio es un planeta que se considera de aire porque es regente de Géminis que es un signo de aire la casa 10 es la profesión, el brillo, el destino ¿sí? Ahí está todo eso mezclado. La casa 10, es, todas las casas son importantes en astrología, pero la casa 10 es una casa que nos marca especialmente. Entonces, estamos hablando como humanidad, porque ¿qué es lo que pasa? Y a esto quería llegar. Una cosa es cuando hablamos de la carta natal de una persona, ¿sí? Cuando hablamos de la carta natal de una persona, la persona tiene la libertad de albedrío de, de hacer una cosa u otra. Cuando estas energías afectan a todo el planeta, ¿sí?, Es como que no hay muchas posibilidades de torcerle el brazo a la energía. Si la energía fuera negativa, y podemos esperar cosas negativas. En este caso, la energía es muy positiva. ¿Sí? Muy positiva porque... Primero porque Júpiter y Saturno, acá lo tienen, entra el momento en el que estuvieron más cerca y eso es como que unieron sus energías y la proyectaron directamente sobre la Tierra. En realidad ellos la proyectaron y la Tierra se interpuso ahí. <ríe> ¿Sí? Eh, lo que se veía atrás es la constelación de Acuario. Entonces, yo digo, a pesar de todas las discusiones que hay eh, en astrología, eh, yo digo, este es el verdadero comienzo de la era de Acuario. ¿Sí? Eh, porque la era de Acuario, a diferencia de la era que terminábamos de Pisces, que hay algunos que dicen que terminó en 1930, otros dicen que terminó en 1960, otros dicen que en el 2000, bueno, no importa. Hay diferentes escuelas. Las etapas astrológicas de eh, 2.500 años, o sea, las eras astrológicas que duran 2.500 años cada una aproximadamente, eh, no comienzan y terminan así un día, de un día para el otro. Eh, yo digo que a lo mejor es verdad que en 1960 empezamos con la era de acuario, con el hipismo y todo eso, como que marcó el inicio, pero digo que el verdadero inicio, el verdadero pasar esa puerta, eh, se dio el 21 de diciembre del 2020. ¿Por qué? Porque esto cómo nos marca la humanidad. Por primera vez, en signos de aire, ¿sí? entra en acuario en la casa 11. Y la casa 11 es la casa de la comunidad, es la casa de los amigos, es la casa de la sociedad es la casa de lo social, es la casa del entre todos. Entonces, a diferencia de la etapa individualista que vinimos viviendo durante los últimos 200 años de el arreglate como puedas, de hacer las cosas por vos mismo, de... Eh, lo que se llamó acá en Argentina Hasta hace poco O sea, le hacían mucha publicidad La meritocracia ¿sí? Como si uno pudiera Solo eh, Tener mérito eh, Uno es un ser Social, uno es un ser Que vive en un contexto Y Solo No eh, nada, es mentira de eso de eh, yo tengo que laburar lo mismo y si sí, todos tenemos que laburar lo mismo, pero el contexto en el que laburás es muy importante, ¿sí? entonces este clic que nos empieza a hacer en la cabeza, esto de esto no va individualmente, por eso yo Empecé a pedirles cosas. Ustedes vieron en el grupo de Telegram que yo empecé a pedirles que entren a la pestaña de comunidad del canal y que le pongan me gusta y que hagan un comentario. Eh, ¿Por qué? Porque ese es el feedback. ¿sí? Así el algoritmo de YouTube Dice, ah, cada vez que sube este tipo algo a la gente le interesa Y entonces me lo promociona De esa manera me están ayudando ¿Sí? Yo no les cobro nada por las clases Las clases son gratis eh, O sea, ustedes a los sumo se tienen que aguantar eh, el, la, la, la publicidad del principio del video Y a lo mejor en la mitad del video no sé cómo saldrá eso, pero, eh, pero ustedes no, no tienen que pagar nada por la clase en sí. En cambio, y yo recibo ¿sí? algo de dinero de YouTube, pero la verdad que recibo muy poco. O sea, en este momento estoy en un promedio de eh, 4 dólares con 50 eh, cada 28 días o sea, por mes eh, imagínense que para que YouTube me pague tengo que llegar a 100 dólares o sea, dentro de dos años voy a cobrar <ríe> uy, perdón, le pegué el micrófono eh, entonces eh, por eso yo les empecé a pedir cosas porque en esta etapa que empezamos no solo hay que dar sino que también hay que recibir. Eh, y, y me parece fundamental cómo está creciendo el grupo de Telegram. Nosotros pasamos el año pasado para finales, eh, no para finales de año, pero para noviembre, una cosa así, teníamos eh, que habíamos llegado a los 50 participantes del grupo y hoy eh, en el grupo ya les voy a decir somos 112 ¿sí? entonces yo le voy a seguir eh, poniendo fuerza a, a eso a estar conectados con ustedes a través de, eh, de Telegram y ahora les voy a mostrar algo que tiene que ver con, con el Telegram que, que voy a hacer también para dar algo más pero también voy a pedir recibir. Por eso para mí es muy importante que, eh, que seamos realmente una comunidad. ¿sí? No quiero una secta. Todo lo que es sectario para mí es terrible, estoy en contra de las sectas, esto no es que ustedes tienen la obligación de hacer porque si no, no van a recibir, no, no, es un pedido, nada más, ¿sí? de algo que además no me parece tan difícil, eh, yo les paso el link, todo, es que entren a la pestaña comunidad y le den clic eh, le pongan me gusta y eso, o sea, eh, eh, ...todo para que el algoritmo de YouTube vea y me, me promocione el canal. Lo mismo que los videos y todo lo demás. Eh, bien, entonces, seguimos adelante con esto. El 21 de diciembre del 2020... ...fue un momento especial, un momento... Quiebre para la humanidad Empezó un momento quiebre para la humanidad Que se va a extender por los próximos 200 años ¿Sí? eh, Empezamos una nueva etapa Una nueva etapa que tiene que ver Con el hacer las cosas entre todos ¿sí? Grupalmente no individualmente, en pensar en el otro, en que si el otro está mejor, yo voy a estar mejor. Entonces, ayudar al otro, apoyar al otro. Todo eso es Acuario, todo eso es Júpiter y Saturno en conjunción, en Acuario, en casa 11. Pero lo más importante es que la humanidad en estos próximos 200 años, va a brillar ¿sí? el sol en casa 10 en Capricornio, o sea, lo logra. ¿sí? Capricornio es el signo de lo de que todo lo logra, lo que se propone. Lo logra, ¿sí? Eh, y eso no se dio, o por lo menos yo no tengo registro alguno de que se haya dado en ninguna otra etapa de la humanidad. ¿Quedó claro esta parte? Es muy importante que entiendan esta parte. Esto que yo digo es, hace 800 años atrás, se inició una etapa similar, que por 200 años, Júpiter y Saturno hizo conjunción en eh, un signo de aire ¿sí? ¿por qué esta etapa es más especial que aquella? porque aquella cuando empezó ese 3 de marzo de 1226 no estaba el sol en Capricornio ni el medio cielo eh, ni el sol en el medio cielo y el medio cielo en Capricornio ¿sí? Entonces, esta etapa es una etapa en el que todas las energías planetarias están eh, confabulando para que nos vaya bien, para que podamos formar ese planeta en el que seamos, estemos integrados. ¿sí? La naturaleza... Eh, los, la naturaleza y los animales, nosotros entre ellos, ¿sí? eh, que podamos ser parte de un todo y respetar ese todo. Bueno, espero que el video te haya sido interesante. Yo sé que yo tengo un modo un poco lento de explicar las cosas, eh, nada, pero es mi, mi forma de ser. Eh, ese video, como podrán ver, fue grabado eh, hace unos años atrás, se me nota más joven. Eh, eh, eh, ese video que acaban de ver. Ahí explico qué es lo que sucedió. Ese 21 de diciembre. Y hago especial hincapié en ese 21 de diciembre del de 2020 porque no hay otro registro en la historia de la humanidad. Por favor tengan en cuenta esto. No hay un registro en la historia de la humanidad que durante un solsticio se haya producido este cambio de época este cambio de energías que Júpiter y Saturno hayan iniciado una etapa en otro eh, elemento bien esto nos ocurrió a nosotros como humanidad y por algo nos pasó recuerden esto empieza el 12 de de enero del 2020 con una triple conjunción en Capricornio, Plutón, Júpiter y Saturno, los tres en Capricornio. Luego de eso, <coughs> disculpen, luego de eso vino la pandemia, ¿Sí? Se decretó la pandemia después de eso. En diciembre de ese año, el 21 de diciembre del 2020, ocurrió por primera vez en la historia de la humanidad esto de que pasara a un signo de aire. Ahora, el 24 de marzo, Plutón va a entrar a Acuario. Después va a, vol va a volver a salir de Acuario, va a volver a entrar a, eh, a Capricornio. Y después va a entrar nuevamente a a Acuario y se va a quedar en Acuario. Eso lo voy a explicar en otro video. ¿Por qué debería importarte esto? Porque estos cuatro años... ...entre el 2020... ...entre ese 12 de enero del 2020... ...y el 2024... ...en que... ...Plutón entre definitivamente a Acuario es la preparatoria a ese gran cambio a nivel mundial, a nivel planetario. Y entonces, ¿estamos nosotros, esta es la pregunta que cada uno se debe hacer, estamos en condiciones de entrar a esa nueva etapa? Por eso debería importarte. Bueno, gracias por acompañarme en este video, eh, este video lo voy a subir por pedido de ustedes eh, en cuanto lo... ahora eh, lo voy a subir, bueno ustedes no saben cuándo estoy grabando, eh, pero por pedido de ustedes eh, lo vuelvo a subir, igualmente si quieren verlo completo... Está en, en mi canal de YouTube, se llama eh, Ikigai, eh, eh, este video completo, pero también hay otro video que se llama 12 de enero del 2020, 21 de diciembre del 2020, que también está en mi canal y ahí explico todo ese trayecto. Eh, es del 30 de enero del 2020 ese video, así que tienen que buscar para atrás, entre los videos eh, les mando, igual se los voy a dejar, seguramente en el final de este video, se los voy a dejar ambos videos para que puedan verlos completos, pero con esto que ya vieron ya tienen una base muy importante Chao, hasta la próxima